¿Qué hubiera pasado si, Eren y Historia caían en Konosuba, capítulo 4 unidos? Todos los presentes quedaron estupefactos por cómo el demonio de la isla Paradis había derrotado con mucha facilidad al general del rey demonio, nadie podía creer hasta dónde llegaba el poder del aventurero Eren llega eso a pesar de que era un humano, o al menos es lo que aparentaba, Historia tendría un semblante serio pensando en lo que Eren haría ahora que derrotó a uno de los subordinados más fuerte del rey demonio, a lo que diría... Incluso ahora sigues siendo tan problemático, pero me alegra que te encuentres bien, Eren. No te preocupes mis heridas ya están curando, no es necesario que Aqua use su magia de sanación, bueno ahora lo que sigue es... ¿Qué demonios eres tú en realidad? ¿Cómo es posible que las partes de tu cuerpo se regeneren? ¿Eres humano? No, no lo soy, solo el demonio de la isla Paradis, Eren llega... Momentos antes dentro del extenso bosque, el Dulajan se encontraba yendo en dirección a su castillo con la intención de descansar todo iba tranquilo, hasta que sintió una presencia acercarse, el general del rey demonio se voltea lentamente pudiendo ver al mismo joven que se enfrentó hace algunos días cuando fue a la ciudad de aventureros principiantes, el Dulajan comenzaría a reír, en lo que diría, ajajajajaja, ¿qué es lo que quieres de mí?, no es obvio a lo que vine, he venido a derrotarte, general del rey demonio, tu existencia pone en riesgo la seguridad de mis compañeras, además no puedo permitir que lastime a historia. ¿En serio? ¿Pretendes derrotarme tú solo? Démonos prisa y acabemos con esto de una vez. El demonio de paradis tomaría un cuchillo, cortándose la mano eso extraño al Dulajan quien no entendió ese acto, seguidamente cae un fuerte rayo directo al suelo sacudiéndose el lugar, formándose una cortina de vapor que nubla la vista y del vapor sale un titán de al menos 17 metros o más, era el mismo titán martillo de guerra que tenía todo su cuerpo de color blanco y se disponía a atacar al general del rey demonio. Unos cables que sobresalían de los pies del titán martillo de guerra se conectaban al cuello del joven llega, que Parecía estar de lo más tranquilo, inmediatamente el titán martillo de guerra se levanta lanzándose al ataque creando un arco y una flecha lanzándola contra el Dulajan. ¿Qué demonios eres tú? Es imposible, de cualquier forma, no puedes vencerme un simple mocoso como tú no muere maldita escoria del pasado el dulajan tomaría su espada lanzándose al ataque contra el monstruo gigantesco sin embargo el titán martillo de guerra esquivaría sus ataques acto seguido este mismo crea una espada a base de la cristalización y golpea a dulajan mandándolo a volar contra los árboles el general del rey demonio queda estupefacto por como lo derribaron fácilmente diría maldito bastardo esto se va a quedar así juro que ya cállate de una vez, eres molesto. El titán martillo de guerra estaría haciendo una pose mientras sus manos sostenía una gigantesca barra cristalizada que tenía la apariencia de un martillo, el dulajan lanza su cabeza hacia arriba formándose un ojo brillante en el cielo, eso dejó confuso al joven llega, pero no le tomó importancia, el dulajan toma su espada causando una corriente de viento, el titán martillo de guerra tomando su gigante martillo lo apunta contra el dulajan, hacerlo le corta una extremidad al malvado general del rey demonio. La corriente de viento impacta contra el titán martillo de guerra haciendo que este salga disparado contra el suelo quedando algo inmóvil, perdía comenzaría a reírse a carcajadas pensando que había ganado el enfrentamiento, no obstante, Eren tendría un semblante determinado a derrotarlo y levanta su brazo al hacerlo unas gigantescas estacas de endurecimiento saldrían del suelo atravesando al Duyan y este último queda en shock por cómo lo derrotaron, diciendo. Parece que tú perdiste, dime, ¿cómo quieres morir por mi poder de o por la purificación de agua. De cualquier forma te mataré. Ah, ah, ah, imposible yo siendo derrotado por ti. No eres más un maldito esclavo del rey demonio, lo que más odio en este mundo son los esclavos que no son libres, ¿a quién le llamas esclavo, pedazo de mierda? esa respuesta provocó la furia de Eren llega, quien volvería a morderse la mano, creándose otro titán que estaba conectado por los cables blancos, esta vez era el titán de ataque, sin embargo estaba incompleto solo el esqueleto se había manifestado, con uno de los brazos del titán de ataque, sostendría a Dulahan y empezaría a estamparlo contra el suelo, o seguidamente vuelve a golpearlo contra el suelo, para luego lanzar a verdía contra los árboles y la cabeza, sale volando cayendo al suelo derrotado. Perdía se encontraba anudado nunca pensó que realmente un simple mocoso de al menos 19 años lo había derrotado con suma facilidad lo que más le sorprendió es que este chico poseía habilidades muy misteriosas que nunca ha visto en este mundo aún a pesar de ser un no muerto y haber vivido tanto tiempo, el demonio de paradis toma la cabeza del Dulajan. Ah, ah, ah. No puede ser que yo haya sido derrotado. Descuida aún no voy a matarte, dejaré algunas preguntas. Regresando al presente. Los aventureros estarían en el gremio festejando la derrotar del general del rey demonio, mientras Aqua estaría bebiendo alcohol junto a Historia, tal y como esta última le había prometido a la diosa que bebería con ella a cambio que dejara escapar a aquella lich del cementerio, en otro lado Darkness y Megumin comían su cena tranquilamente. Al observar todo ese escenario hizo dibujar una sonrisa en el rostro del joven Eren Llega, viendo como consiguieron ganar sin perder a nadie eso lo llenaba con felicidad más que todo porque tenía de su lado a su compañera Historia Reis, que es la razón por la cual sigue vivo y confronto a los enemigos que amenacen la seguridad de esta misma, por lo que diría. Tal parece que todo salió bien, aún así aún tengo que hacerle unas preguntas a la cabeza andante del general. Vamos, historia Sam, Bebe más. Bebe. Tienes que beber más. Aclaro no tengo ningún problema, Eren tú no beberás. Hip. Hip. Ese viejo amargado que va a querer, Herencio. ¿Cómo demonios me llamaste? Para tu información solo tengo 19 años de edad, no creo que seas mayor que yo. La diosa Aqua teniendo las mejillas enrojecidas con sus brazos abrazaría a Historia que estaba comiendo su cena animadamente, Darkness estaría sonrojada dirigiendo su mirada en el general del rey demonio que estaba frente suyo, aunque solo la cabeza, Megumin solo los miraba con una sonrisa con mucha alegría, diciendo Muy bien. ¿verdía que actos depravados piensas hacerme. Espero algo muy cruel de alguien tan ruin como tú, ¿acaso me mantendrás cautiva en tu castillo? ¿Piensas usar mi cuerpo para tu satisfacción? ¿Qué carajos? ¿Estás enferma, dejando de lado a mi compañera con problemas mentales? Quiero que respondas mis preguntas. ¿Qué demonios quieres de mí? Quiero que me digas la ubicación del castillo del rey demonio. También que me respondas algo más. ¿Qué pasará si no quiero responder? Entonces tendrás tu merecido castigo, bastardo. Decía el llega agarrando la cabeza del Dulajan comenzando a golpearlo con sus puños endurecidos aún en su forma humana, es una de las nuevas habilidades que Eren ha aprendido al transcurso de este tiempo que ha estado en este mundo, el Dulajan empezaría a suplicar piedad, y diría. Yo también quiero experimentar esos golpes. Adelante llega golpéame, hazlo con todas tus fuerzas. Una paladín como yo lo soportara. No es no, maldita depravada con deseos sexuales. Ah, está bien responderé, pero detente por favor. «Ya veo, ahora dime dónde se encuentra el rey demonio». En otro lado Historia estaría bebiendo alcohol junto a Aqua y los demás aventureros, hasta que una chica toma el jarrón con alcohol para luego tomar a la rubia de la cabeza y hace atragantar a Historia haciéndola beber todo el jarrón lleno de alcohol. Al hacer eso la rubia suplicaría piedad, al observar eso Aqua ayuda a la pequeña rubia a recuperarse, diciendo «Wow no sabía que Historia-san era tan buena bebiendo. ¿De verdad era necesario todo eso?». Así es, adelante hija mía bébele más y mucho más. Lo haces sonar sarcástico de esa manera. El Dulajan tendría un semblante nervioso al mirar a los ojos a Eren llega, acto seguido el castaño prosigue a hacerle las preguntas al general del rey demonio con la intención de conseguir más información sobre este mundo, el demonio de Paradis toma la cabeza de Verdía y la pone sobre la mesa. Ahora responde a mi pregunta, ¿dónde está el rey demonio? En bueno verás, él se encuentra en el castillo, que está rodeado por una poderosa barrera mágica, no importa lo que hagas, jamás entrarás. Ya veo, ¿cómo puedo deshacerme de esa barrera? Esto, la barrera la mantenemos los ocho generales del Rey Demonio. ¿Eh? ¿Quieres decir que hay otros siete que debo derrotar? ¿Eso quiere decir que si los derroto a todos, podré entrar al castillo? Bueno sí, ya te dije todo lo que, si ahora déjame ir. De acuerdo. Dijo el castaño seriamente. Decía el demonio de Paradis poniendo la cabeza del Dulajan en una silla, el general del rey demonio tenía la intención de recuperar su cuerpo con la intención de poder escapar de esta ciudad en la cual cayó derrotado ante solo unos mocosos que eran aventureros principiantes, por lo que diría. Muy bien, ahora puedo irme, ¿no? A lo que él respondería. No, te dije que te liberaría, pero te liberaré de tu miseria. Eres un maldito traidor, Eren llega. Lo prometido, Aqua puedes exorcizarlo ahora, adelante. La diosa Peliazul dejaría de beber alcohol y proseguiría a invocar su agoromo que era su arma sagrada y la apunta contra el general del rey demonio haciendo que el mismo mencionado empiece a suplicar por su vida. Sin dudarlo Aqua concentra su magia sagrada lanzándola contra Verdía. Al momento diría, "Toma esto asqueroso no muerto, exorcismo sagrado." No esperen, no lo hagan. No la magia sagrada de la diosa Peliazul impactaría contra el Dulajan provocando que se desintegre hasta no quedar ningún rastro y cuerpo del general del rey demonio. Así acabando con la vida de uno de los ocho generales del rey demonio, los demás aventureros seguiría festejando de manera alegre y aqua se acercaría al menor de los Geager. La diosa notaría el semblante serio que tenía Eren en su rostro Eso preocupó a la diosa Peliazul Pensando que algo le había sentado mal al joven Enseguida notó como el castaño se encontraba riéndose de una forma maniática Como si sintiera impotencia tal y como sucedió cuando no pudo salvar Ni a Hanes y Sasa en su vida anterior Por lo que dice Esto, Eren-san, te encuentras bien Me preocupas no es nada, no debes preocuparte por mí, ya te dejé bien claro que solo somos compañeros de equipo hasta derrotar al rey demonio. Ay, qué cruel eres, Herencio, oye mira tu oreja está roja eso. ¿Eh? ¿Qué mierda? Dijo Eren molesto. La diosa se percataría como la oreja del joven llega, se encontraba roja señal que Eren estaba mintiendo inmediatamente. Aqua con su mano empieza a jalarla la oreja haciendo que el castaño gritara de una forma cómica pareciendo como... Si una madre regañara a su pequeño hijo maleducado, Aqua tenía una sonrisa maliciosa en su rostro hacia el llega, diciendo... Ah ah. ah. Huele. Suéltame diosa de segunda. Juro que... ¿A poco crees que de verdad no tengo cerebro? Sé muy bien que cuando mientes tu oreja se vuelve roja Suéltame Maldita si no me sueltas, te mataré Ja puedes suplicar todo lo que quieras Pero, el demonio de paradis se concentra y con una de sus manos toma del brazo a la diosa peliazul Para luego hacerle una llave haciendo que Aqua sea volteada y impactada contra el suelo Para posteriormente Eren usa la técnica que aprendió de Annie Este con su pierna golpea en el tobillo a Aqua Dejándola tumbada en el suelo de una manera ridícula a la diosa Diría ¡Ah! ¿Qué fue eso? Que seamos compañeros no significa que puedas tocarme con mucha confianza, ¿entendido? Vayámonos, historia aclaro espera un momento, enseguida voy, unos momentos después desde aquello, el joven Eren llega estaría observando la hermosa luna llena, sintiéndose más tranquilo que estando dentro del gremio junto a todos esos aventureros, que era molestias que solo le causaban problemas, por alguna razón se estaba encarinando contra el trío de inútiles que recluto como aliadas, que le traían problema tras problemas, aún así eso parecía divertirle a Eren, por lo que pensaría en su mente, de verdad me estoy sintiendo bien junto a ellos, sin embargo, sería sacado de sus pensamientos por una persona que lo tomó del hombro, el demonio de Paradis teniendo un semblante serio fija su mirada en la persona y puede notar que es su compañera Historia Reis que había venido por petición del mismo Eren llega, la rupia lo toma de la mano teniendo una sonrisa dibujada en su rostro al estar a su lado, y diría, ¿Qué es lo que quieres hablar?, Parece que te has encariñado mucho con las tres chifladas, aunque deteste la idea de tener más cargas, me alegra tenerte a mi lado, historia. Descuida siento que hemos logrado mucho y protegido a las personas de este mundo, no soportaría perder a alguien. No importa cuánto tiempo pase, siempre habrá bondad en tu corazón, esa es una de las cosas que me gusta de ti, ayudas a los que lo necesitan, eres una buena persona, por eso quiero que tengas una larga vida. Ja, has estado callado y muy serio todo este tiempo, pero sigues siendo un tonto bebé llorón que se preocupa por los demás. ¿Au? ¿Qué? No, creo que tienes razón, sigo siendo el mismo La ex reina de las murallas comenzaría a reírse de forma alegre Provocando que Eren también se riera Ambos se llevaban muy bien Sin importar el tiempo que pasara Eren llega Siempre estará agradecido con Historia Reis La chica que lo salvó de la muerte Cuando este mismo deseaba ser devorada por ella En el incidente en la cueva de la familia Reis A pesar de que su padre cometió esos pecados Aún así Historia lo perdonó Terminando relevándose contra su padre Para Eren llega de la muerte Diciendo, sin importar cuánto tiempo pase, no la pasemos lamentándonos, aún así somos enemigos de la humanidad siempre seré tu aliada. Yo he estado pensando en lo que haremos luego de que derrotemos al rey demonio, al menos ahora que estamos en otro mundo, si un futuro contigo fuera posible, yo estaría dispuesto a. No termino de hablar debido a que aparecieron el trío de inútiles que se habían dado cuenta de la ausencia de estos dos jóvenes. Aqua con sus brazos envolvería a Historia, comenzando a abrazarla haciendo que la rubia se avergonzara y se sonrojara, mientras que Megumin solo los miraba con un puchero en su rostro por cómo se daban afecto. Ah. ah. Aquasan pestas al licor. HMMM, hueles muy bien historia-san. Eres como una muñeca. ¿Qué se supone que hacían ustedes dos? Nada de tu incumbencia, además, no se supone que estaba festejando... A pesar de que no hicieron mucho contra el Dulahan, Darkness daría una sonrisa pícara, teniendo unos ojos llenos de lujuria. Se acerca lentamente a Eren llega con la intención de provocarlo, pero este ni siquiera se inmutaba tendría un semblante frío sin emociones. No sintiendo nada al estar cerca a esta paladín masoquista que solo le causa problemas, Darkness empezaría a tartamudear diciendo. E Eren, vamos dime que pretendías hacerle a Historia-san. Si buscas aprovecharte de alguien adelante soy toda tuya. Podrás apoderarte de mi cuerpo, pero jamás de mi corazón. No entiendo nada de lo que dices, creo que hablar contigo es una pérdida de tiempo si tanto quieres un maltrato solo espera hasta la próxima misión. No hay duda que eres una mujer que acuesta con el peligro. Eso sería aún mejor, adelante dámelo todo. ¿Qué mierda? ¿Por alguna razón me asustas con esa actitud? De cualquier forma, mañana comienza la temporada de invierno, ¿no? De esa forma seguirían hablando hasta que ya sería medianoche, por lo que nuestros protagonistas se dirigían a la posada para descansar debido a que mañana sería un día muy duro más que todo por las misiones que se le presentaría, tras haber ido cada uno a su respectiva habitación dormirían. Había comenzado el invierno en la ciudad de principiantes Axel, las personas se abrigaban y se metían a sus casas para evitar la nieve helada, como siendo invierno también era señal que algunos monstruos invernaran además otros monstruos salina de sus escondites día siguiente en el gremio de aventureros se escucharía un fuerte grito proviniendo del gremio era la voz de la diosa peliazul aqua quien se encontraba más que sorprendida por recompensa que ganaron por la derrotar verdía un general del rey demonio ganaron un total de 300 millones de eris por la derrota de aquel peligroso enemigo que fue derrotado por el el demonio de la isla paradis los demás aventureros quedaron estupefactos por la recompensa que estos tenían y diría que ganamos 300 millones Debo estar soñando, ¿verdad? No es un sueño diosa de segunda, al parecer el tal Verdía tenía una gran recompensa por su cabeza al ser un secuaz del rey demonio. Ahora ya no tendremos que hacer más misiones durante un largo tiempo, ¿no lo crees? Eren, es algo muy bueno. No Pero sería muy grave que no pudiera enfrentar enemigos extremadamente fuertes. Soy una paladín. Nuestra gran aventura apenas comienza. Usaré mi magia explosiva con cualquier enemigo que se nos cruce. La recepcionista llamada Luna los vería con una sonrisa observando cómo estos discutían pareciéndole un grupo muy peculiar debido a lo problemáticos que eran sus integrantes. Acto seguido Luna se acerca hacia el menor de los llega para hablar con él, a pesar de la belleza de la recepcionista ni siquiera hizo que Eren se inmutara, por lo que diría. Esto, Eren-san, por favor podrías acompañarme te entregaré la recompensa en la recepción. Está bien no tengo problemas con eso, historia cuida de las demás. Entendido, pero últimamente me lo encargas todo y a mí. Ya estando en la recepción el joven llega, comenzaría a hablar con Luna sobre la recompensa que recibirían por la derrotar del general del rey demonio. Inmediatamente Luna le entrega la recompensa para luego regalarle una sonrisa a Eren que ni siquiera mostró emoción alguna. Tras obtener el dinero este se dispondría a retirarse, pero es detenido por Luna, diciendo. «Espera un momento hay algo más, señor llega. ¿Qué sucede? ¿Acaso necesitan de nuestra ayuda? Algo así, verás como ustedes demostraron tener la fuerza para derrotar a un general, pensé que podría encargarles la misión de acabar con un peligroso dragón que vive en las afueras de Axel, ese dragón está causando muchos problemas, me preguntaba si podrías. Si hago eso, ¿podré salvar vidas inocentes?» Harás más que eso, salvarás a varios pueblos, olvide mencionar que ese dragón también está acompañado de otros monstruos. Está bien aceptaré la misión, siempre y cuando salve inocentes. El demonio de la isla paradis Eren llega Desea salvar personas inocentes Debido a que en el otro mundo historia Siempre se preocupaba por su gente Sin importarle si ella moría Sin importar cuántas veces su vida corría peligro Aún así historia ha deseado Ayudar a las personas que lo necesiten Es por eso que Eren desea cumplir Lo que le prometió a aquella chica que lo salvo Nuestros protagonistas dirigían Hacia el lugar de la misión Mientras tanto en el camino estaría hablando Sobre algunos temas Aqua hablaba sobre si podrían festejar en el gremio nuevamente, en cuanto a Megumin sugirió si podían dejarla liberar su magia explosiva en algún lugar de la ciudad, Darkness pediría enfrentar a un monstruo peligroso, diciendo... Yo quiero enfrentar a un super monstruo. Pero Eren, sería terrible si no, no puedo enfrentar a un monstruo. Yo opino que deberíamos festejar como reyes. A mí no me parece mal festejar, ¿no lo crees? No sé si quiero entender lo que dicen las tres chifladas, pero como tú eres la persona que me lo pides está bien acepto, historia. Unos momentos después. Nuestros protagonistas se encontraban acampando en el bosque lleno de nieve, debido al invierno que llegó durante estas últimas horas, Aqua se puso a beber alcohol como era de costumbre las mejillas de la diosa se enrojecerían mientras bebía más y más, a su lado estaba Historia que tenía una sonrisa dibujada en su rostro, estando muy alegre por cómo la diosa Peliazul era muy enérgica, en otro lado Megumin comía su almuerzo con mucha tranquilidad diciendo, ¿Dónde se supone que encontremos a ese monstruo? Vamos, Beban. La misión es cazar a un dragón y otros monstruos, como estamos en invierno no me sorprendería que apareciera el general del invierno. ¿Qué? ¿General del invierno? ¿Qué es eso? No sé lo que sea, pero estoy seguro que nos causará muchos problemas, ya hemos descansado suficiente vayamos. Espera un momento eré. ¿Por qué tienes tanta prisa? Eso no te incumbe en lo absoluto, no tengo por qué decirte nada. ¡Ay! -y -y. Siempre tienes que ser un maldito insensible. Momentos después desde aquello, el grupo del menor de los llega han llegado al lugar donde se supone que debe estar el dragón gigantesco, todos estaría atentos por el peligroso monstruo se acercaba, mientras que Historia usaría la habilidad de ladrón que aprendió llamada detección de enemigos para localizar al dragón, Eren estaba atento por si Historia localizaba al enemigo, hasta se puede escuchar un fuerte rugido proveniente justo detrás de ellos, diciendo, «Está justo detrás de nosotros creo que deberíamos». Entiendo, yo me encargo historia aléjate, no pienso dejar que más vidas inocentes sean sacrificadas. ¿Por qué te preocupas tanto por los demás? ¿Acaso tú? Solo no quiero cometer los mismos errores del pasado, ahora cambiaré nuestro futuro juntos, no permitiré que ese futuro se arruine. Las mejillas de la rubia se enrojecerían estando sonrojada, en ese momento del interior del bosque sale un gigantesco dragón negro con los ojos de color sangre que estaba lleno de furia y rabia dando un fuerte rugido desgarrador, todos quedaron impresionados por ese monstruo, mientras que Eren llega está tranquilo teniendo un semblante frío sin emociones fijando su mirada en el dragón que yacía delante de ellos. El demonio de Paradis tomaría un cuchillo para proseguir cortarse la mano e infligiéndose daño acto seguido. Un gran cayó cae donde se encuentra en estos momentos creándose una cortina de vapor no dejándose ver nada. Pasados unos momentos salen un titán de al menos 15 metros. Este el mismo titán de ataque que siempre busca la libertad dando un fuerte grito, diciendo: Eh. No eh, eh. ha vuelto a usarlo, este tipo me da miedo. Oh sí. Oh sí. Se ve espectacular, si tan solo Eren me golpeara en esa forma sería un sueño hecho realidad. Yo iré preparando mi magia explosiva. Sé muy bien que Eren podrá derrotarlo, Confío plenamente en él. Mientras tanto el titán de ataque da un fuerte rugido que resuena por todo el lugar para luego lanzarse al ataque, el dragón de los ojos rojos empezaría a liberar su gas de su boca con la intención de lanzar una gran bola de fuego, sin embargo, el titán de ataque no lo dejaría terminar de cargar su ataque debido a que el titán de ataque le proporciona un potente golpe que destroza la cabeza del dragón de los ojos rojos saliendo disparado. Mientras tanto dentro del titán se encontraba Eren observando todo, en eso pensaría en su mente. Si no tengo cuidado podría terminar perdiendo el control como aquella vez, pero ahora sé muy bien que historia confía en mí, por eso no me dejaré llevar de nuevo por la ira de mi ser. El dragón de los ojos rojos lanzaría un fuerte rugido acto seguido, se levanta después del golpe que recibió fijando toda su atención en el titán de ataque que se encuentra delante suyo en pose de pelea, las demás chicas notarían cómo aparecerían más monstruos entre ellos, unos conejos de color blancos que eran algo medianos parecían estar sedientos de sangre. Enoch lado aparecerían unas especies de perros carnívoros que tenían intenciones asesinas de matarlos historia no dudo ningún momento y se lanza al ataque usando el equipo de maniobras tridimensionales y toma sus dos espadas cortando en pedazos a los perros haciendo que sean hechos pedazos de carne la rubia está decidida a pelear junto a su compañero Eren llega sin importarle si su vida corre peligro en el proceso esta diría en pensamientos no dudaré nunca más, lo decidí aquella vez cuando acepté morir junto a Eren y juré que jamás lo olvidaría por eso ahora mismo no pienso morir sin antes vivir a su lado. Darkness se pondría sería desfundando su espada, preparándose para luchar contra los conejos blancos que aparecieron, mientras Megumin se concentraba para lanzar su hechizo mágico contra los monstruos, más adelante el titán de ataque tomaría de la cabeza al dragón de ojos rojos y lo estampa contra el suelo provocando que salga sangre, sin embargo, en un descuido de Eren llega, el dragón de ojos rojos con sus garras le corta el brazo al titán de ataque saliendo mucha sangre. Pensaría en pensamientos. Entiendo esta es la sensación que sentí cuando apareció este dragón, desprende una especie de gas al lanzar fuego, no obstante, si puedo prenderlo en llamas él moriría, en ese caso, el menor de los llega cierra los ojos, concentrados estando dentro de su titán, se muerde de nuevo la mano en ese momento otro rayo caería y se vería como otro cuerpo, se creaba a partir de los pies lentamente se forma un nuevo monstruo, siendo nada menos que el mismo titán martillo de guerra quien había aparecido, estando conectado con unos cables que se conectaron. A los pies del titán de ataque En este caso Eren Geager estaba usando dos poderes titanes a la vez Las chicas quedaron sorprendidos por cómo su compañero logró crear a otro humanoide gigantesco Dejando más que sorprendida a Historia y no perdiendo más tiempo la rubia Usando sus espadas se movería a una gran velocidad, Cortando en pedazos a los perros monstruosos que quedaban Pensaría en su mente esta es la primera vez uso dos poderes titanes al mismo tiempo esto me costará más energía, pero no será un problema. El dragón de ojos rojos soltaría un fuerte rugido que resonaría liberando su gas que a partir de ahí lanzaría una potente llamarada de fuego que iba en dirección del mismo titán de ataque que estaba justo delante suyo, sin embargo, un gran escudo hecho de cristalización aparecería interfiriendo protegiendo al titán de ataque, Aqua quedó impresionada, diciendo. qué carajos. ¿Acaso este chico es un maldito demonio o qué? Aquasan agradecería que no llamaras demonio a Eren. Dejando eso de lado, a este paso terminaremos ganando. Mientras tanto el titán martillo de guerra extiende su mano creando a partir de la cristalización crea un gigantesco martillo que lo empuña moviéndolo contra aquel peligroso dragón de ojos rojos que liberaba una gran cantidad de fuego que iban en dirección hacia el mismo titán. Sin dudarlo Eren Geager usando al titán martillo de guerra crea múltiples picos de endurecimiento que atraviesan al dragón de ojos rojos. Para posteriormente el titán martillo de guerra crea una gigantesca espada con la cual apunta contra el dragón de ojos rojos que se encuentra herido por los picos de endurecimiento que lo atravesaron en este momento, Él no dudo ningún segundo inmediatamente le ordena al titán martillo de guerra que decapitar al dragón. sino ponerse este con la espada que acababa de crear la corta la cabeza al dragón de ojos rojos, acabando con la vida de aquel reptil. Pensaría en su mente. Ya he acabado aquí, ahora siguen los demás. Todos los perros monstruosos fueron derrotados por historia con la ayuda de Aqua que se encuentran a salvo y lesas de la pelea, en otro lado Darkness peleaba contra aquellos conejos carnívoros que parecían querer comérselos a pesar de sus intentos. Darkness no consiguió darles ningún golpe a los conejos que enfrentó. El titán martillo de guerra extiende su mano hacia los conejos carnívoros de esa manera crea unas enormes estacas de endurecimiento atravesando a cada uno de los conejos carnívoros que se encontraban ahí, la sangre salía chorros de sangre que manchaba la nieve blanca, en otro lado Eren saldría del cuerpo del titán de ataque, teniendo marcas en sus ojos señal que se había transformado y fija su mirada en la archimaga, diciendo. Ahora Megumin lanza tu hechizo de una vez. Entendido, esta es una gran oportunidad. Más oscuro que negro, más sombrío que la oscuridad, es el hechizo mágico, Explosión. Una gran luz nos cegó a todos finalmente aquel ataque mágico es disparado contra el grupo de conejos que estaban inmóviles debido a que las estacas de endurecimiento los atravesaron dejándolos sin poder moverse. El hechizo de magia explosiva sale disparada impactando contra aquellos conejos carnívoros causándose una explosión de varios metros hasta que cesa y se puede ver que solo quedó un cráter en el suelo. Eren llega lentamente se desprende del cuerpo de su titán, las chicas se alegrarían que el menor de los llega se encontraba bien eso Tranquilizo mucho a Historia debido a que esta misma estaba muy preocupada aún a pesar de ser consciente que su compañero posee los nueve poderes titanes, aún así Historia no deja de preocuparse por aquel hombre que la salvo, y diría. Con esto ya hemos terminado, la pelea fue difícil nunca espere que un dragón fuera así de fuerte, me alegra que todos estén bien. A mí también me alegra que te encuentres bien. Como era de esperarse de una diosa como yo, salimos ganando gracias a mi gran poder de lucha, así que arrodíllate. Jujuju, ¿qué pasa? Llega, ¿acaso te enamoraste de mí? Mientras tanto Megumin yacía en el suelo por usar su magia explosiva una vez al día eso no le sorprendió a nadie, sin dudarlo Eren llega se acerca a la caída Archimaga y la toma de la cintura para posteriormente ponerla en su espalda cargándola disponiéndose a irse del lugar de la batalla, las demás quedaron sorprendidas por como Eren no dudo en ayudar a alguien, diciendo. ¿Qué? Llega te sientes bien? No esperabas que hicieras eso. Puede ser porque quiero proteger a las personas inocentes, deseo ser capaz de salvar tantas vidas como pueda, tal vez es por eso. Sabes que también cuentas con mi apoyo para lograrlo, no importa cuánto tiempo sabes que siempre seré tu aliada. Bueno ya que no encontramos al general del invierno, creo que deberíamos irnos, fallamos en esa misión. Descuida no importa, después de todo ganamos mucho dinero con la derrotar del general del rey demonio, aún tenemos suficiente dinero. HMMM yo conseguí una misión para purificar un lago, no creo que suene mal hacerlo, ¿te parece bien? Eren De acuerdo, sin embargo, la realizaremos cuando haya terminado la temporada de invierno, ¿entendido? De esa forma transcurrieron varias horas, el grupo de Eren llega recibió la recompensa por la caza del dragón de ojos rojos, los conejos carnívoros y los perros monstruosos, ganando así una gran cantidad de dinero para sobrevivir en el invierno, pero no recibieron recompensa por el general del invierno, las chicas junto a llega se encontraban descansando en la posada debido a que anocheció. En una habitación Eren llega estaría durmiendo en su cama, dentro de su mente estaría en un lugar lleno de tinieblas, observando como a su alrededor habían cadáveres mutilados, quemados, descuartizados, sin embargo, eso no inmutua y llega quien tenía una mirada fría sin emociones ya que él ya ha visto el mismo infierno hace años, diciendo ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hay tantos cadáveres? ¿Acaso este será el castigo que debo pagar por todas las vidas inocentes que tome? Eren Eren Eren ¿Quién eres tú? El menor de los llega voltea la mirada hacia donde provenía la voz, al hacerlo sus ojos de llenaron de lágrimas, al observar como la persona que lo llamó por su nombre no era nada menos que su propia madre Carla llega que falleció hace años por la caída del distrito en Shingansina, enseguida Eren cae de rodillas comenzando a llorar descontroladamente, diciendo, Mama, mama. ¿eres tú, realmente eres tú? Eren, aunque hayas tomado decisiones incorrectas para proteger a los que amas, sabes siempre que tu madre te apoyará en todo lo que hagas. Mama, no te vayas, por favor, quédate a mi lado. Por favor. Yo ya no puedo volver a la vida, recuerda que estaré aturado velando por tu seguridad, protege a lo que amas, aprecia los Confío en aquel niño que buscaba la libertad su nombre es Eren Llega. Regresando al presente, Eren llega abre los ojos despertando notando que todo había sido un sueño que acababa de tener, este pone su mano en su pecho sintiéndose culpable por la muerte de su madre hace años, sin embargo, al menos por esta vez quiere hacer caso a lo que le dijo su madre, proteger a los que ama, a los que aprecia, diciendo... Mamá, yo los protegeré, no pienso dejar morir a historia. Bien chicos eso fue todo, por el día de hoy el próximo capítulo la siguiente semana los que quieran ser saludados en el próximo cap, comenten aquí pidiendo un saludo. Sin más me despido. Próximo capítulo, maldigo esta maldita suerte.